Vamos a hablar acerca de algunos principios para mejorar la accesibilidad en los recursos educativos. Durante el último siglo fuimos testigos del paso de la sociedad industrial a la sociedad de la información. Básicamente, como dicen estas autoras Ayuste, Gross, Valdivieso, hemos pasado de pensar el conocimiento como algo objetivo, estable y producido por expertos, y que se puede transmitir a algo subjetivo, dinámico, producido de forma colaborativa. Esto trajo muchísimas consecuencias en la vida cotidiana. Eh, básicamente se produjo una globalización a nivel cultural, eh, una difuminación de fronteras espaciotemporales, es decir, ya no es eh, el, el, la vida de la persona, salir a la mañana, ir a trabajar, volver a su casa siempre con horario. También la educación se fue convirtiendo en permanente, porque ya no alcanza con obtener un título, sino que hay, además hay que estar permanentemente actualizándose. Y se produjeron movimientos globales, como sería el caso del feminismo, eh, el ecologismo, es decir, hay una circulación de información sumamente relevante a través de las redes. Esto se potencia con la pandemia de COVID-19, eh, en la cual abruptamente se tuvo que pasar eh, a la virtualidad todas las actividades educativas, ¿sí? todas las que pudieron, es decir, no hubo un 100% de virtualización de actividades. Se traslada a los hogares la actividad educativa y, por lo tanto, comienza a dependerse de la tecnología y del acceso, que es de lo que queremos hablar. Entonces se visibilizaron brechas que excluyeron a determinados colectivos de esta continuidad de la actividad académica. Por ejemplo, hubo familias que tenían un solo dispositivo, gente que no tenía conectividad, eh, en su casa no tenía Wi-Fi, o sea, tenía que navegar por los distintos sitios con los datos del celular y, por supuesto, personas con diversidad funcional. Entonces, hoy en día que estamos en el proceso de retorno a la presencialidad, eh, sería bueno, sería positivo que no volvamos a un punto cero, previo a la pandemia, en el cual muchísimas de las actividades educativas carecían por completo de eh, una implementación tecnológica. Eh, ¿Cómo hacemos para que esta inclusión de tecnologías no genere nuevas barreras de acceso? Es aquí donde nos paramos para empezar a pensar en la relevancia de la accesibilidad. Como dice la autora López, eh, tenemos que tener en cuenta que la accesibilidad tiene muchas capas eh, y por lo tanto no todo está en nuestras manos como docentes, como educadores. Lo que sí está en nuestras manos es la accesibilidad académica. Es decir, podemos, eh, como docentes, como personas que producen material, tener en cuenta cuáles son las pautas de accesibilidad para que nuestro material no genere barreras de acceso. Si nosotros conocemos y respetamos las pautas de accesibilidad para el contenido web, vamos a beneficiar a las personas que tengan cualquier dispositivo, cualquier eh, nivel de conectividad, mejor o peor eh, red, Wi-Fi o, eh, o datos de celular. Eh, si tienen discapacidad, vamos a beneficiarlas centralmente. ¿no? Las personas con discapacidad son las más beneficiadas con la accesibilidad pero también a personas que tengan una limitación temporal, por ejemplo, una persona que tenga eh, un bebé en brazos o un yeso o una operación de la vista y entonces por un tiempo tiene eh, mala visión. Es decir, que básicamente nos beneficiamos todas las personas. ¿Cuándo se empieza a trabajar con la accesibilidad de un material? Bien, desde el momento cero. Cuando yo empiezo a trabajar con un proyecto de e-learning, de e un aula virtual, un recurso educativo abierto, desde el principio tengo que tener en cuenta las pautas de accesibilidad para elegir bien los colores, que tengan suficiente contraste, para elegir la tecnología que permita que las personas puedan acceder con distintas tecnologías de apoyo. No es eh, bueno ocuparse de la accesibilidad una vez que los recursos ya están armados, porque a veces esta eh, las características que se vinculan con la accesibilidad ponen incluso en jaque la tecnología que se, se decidió utilizar, o sea que habría que volver a empezar desde cero. Entonces, para resumir, existen muchas este, pautas, mucha documentación, pero les quiero presentar estos cuatro principios. El principio de que todo sea perceptible, es decir, que una persona que no puede ver tenga la posibilidad de escuchar el contenido, eh, una persona que no puede escuchar tenga, un, por ejemplo, en el caso de un video, poner subtítulos, tener eh, algo para leer. Eh, todo debe ser operable, es decir, el material que nosotros creamos en un recurso educativo abierto. Por ejemplo, todo por completo tiene que poder ser operable a través del teclado, no solamente del mouse. Todo debe ser comprensible. El sitio completo, el objeto de aprendizaje completo, debe estar armado en un lenguaje simple, debe tener ayudas, tiene que tener mensajes de error que sean claros. Por último, todo lo que hagamos tiene que ser robusto, es decir, que tiene que tener compatibilidad con las herramientas de usuario actuales y futuras. ¿Cómo se hace para cumplir con estos cuatro principios? Bueno, hay que buscar leer e informarse acerca de las pautas para la accesibilidad del contenido en la web dictadas por el consorcio de la WWW3C. Muchas gracias.